En cinco minutos. ¿Qué mira? Porque me está observando. Porque... No seas sapo. Ahí hay otras personas. Chao. Será mejor otra persona. Me parezco. Wow. Se un libro. Facebookero. ¿Y usted quién es? ¿Le gusta? ¿Quién le conoce? ¿Qué? No escuché. ¿Qué? libro? ¿De qué es ese libro? Wow. Ya casi nace o ya no. ¿Por qué me está observando? ¿Por qué no observa mejor sí, otra sí, persona? ¿Me parece a alguien que, con, que este conoce. Experimento. No sé a quién se parece. Uf, exacto. De la. ¿Qué mira? No sea sapo. ahí Hay otras personas. Chao. Bueno. ¿A, ver. ¿A quién busca? ¿Nadie? ¿Necesita nadie ayuda? ayuda? No sé. Busca a alguien más. Estoy ocupado. ¿Alguien más? Es pues que ella es muy hostil. Y este mal también. Ella es buena. Uf, otro salto del tiempo. ¿Por qué me... ¿Qué? ¿Y ya no hay nada más? ¡Wow! Sí, ¿Por qué no se mejor otra persona. Me parezco a alguien que conoce. Pero por las gafas de pronto. No sé. Que mira, no sea sapo. Uy, bueno. Ahí hay otras personas. Chao. Parece a mí un poco. Solo que tiene el pelo corto. Y este lugar que. Es una oficina, ¿no? ¿Y usted quién es? Yo. ¿A quién busca? ¿Necesita yo? Que mira, no ah, se Me está sabe? observando porque no observa mejor otra persona. Ya, me ya. parece No, es que todos no me... Hay otras personas. Aunque él es muy filosófico. Busca a alguien más. Estoy ocupado. Ah, todo bien, todo bien. Ahí facebook tinderiando qué le ¿Me Bueno, sí. ¿Cómo hacemos? Y es rey gigante. No, pues. chao Chao. ¿Alguien que conoce? no sé ya me lo preguntaste pues así si miro allá ¿qué? ¿le gusta? ¿quieres leer mi libro? pero de qué es? primero cuénteme de qué es porque me está observando porque no observa mejor otra persona no sé, me parece que, que es está que y pues es interesante es como un milagro es algo que nadie puede explicar eh, uf. si uno se pone filosófico con eso, yo te salto en el tiempo, se parece a mí, pero... ¿Ya? Oiga, si no sea se sapo, más joven. hay otras personas, <risa> chao. ¿Sapo? ¿Qué es un sapo? ¿Alguien te salta? Bueno, o saltemos aquí para el otro lado. ¿Y usted quién es? Yo, Oscar. ¿A quién busca? ¿Quién ¿Necesita ayuda? ayuda? A mí mismo. ¿Ayuda um, busca. para eso? Ah, ¿Estoy ocupado? De pronto. <risa> bueno, y este mundo que no evolucion? Porque me está observando. Porque Pero no, se observa mirarla, otra no. Cosa. ¿Qué? Que mira. No, ah, sea, no. sea sapo. Nuestro maestro, mándese la, la foto que está mirando. Está muy, muy ¿Y usted quiere? ¿Qué? Sí, sí usted? quiero ver el libro? libro. Sí, quiero leer el libro, quiero verlo, quiero ¿Pues verlo. Con... Aquí en busca. Aunque no sé de qué es. Uy, salto en el tiempo. Necesita sí, yo. Ahí sí. hay otras personas. Chao. Bucle Terminator. Saltan cada, cinco segundos, cada ¿Te conoces? cinco segundos. No sé. Sí. Te pareces a todas las chicas con gafas. Con el pelo corto, cogido. Bueno, entonces en experimento. ¿Por qué me salto? Es... ¿Alguien más? Estoy ocupado. ¿Quieres leerme ¿no? le libro? ¿no? ¿Por qué no No, ya no más. Cinco minutos mira, son parece, muchos. Me parece. Miremos al rato. ¿Alguien que conoce? No sea Sapo. Ahí hay otras personas. Ah, Chao. Este es el más grosero de todos. <risa> es Sapo. Si sí, me pusieron en este experimento monstruoso. Ah, ya cinco minutos, son muchos. Y esta gente no me quiere. Uf. Ya, cinco minutos.